Tengo 25 años, soy reportero policíaco de la ciudad de Veracruz. Ya con el simple hecho de ser periodista ya es, este, ya es arriesgado, ¿no? es, es complicado. Nos movemos en una motocicleta. En mi caso como reportero policíaco eh, tienes que ir atrás de las ambulancias, tienes que ir atrás de patrullas. Hablando de, de hechos violentos en los que tenga que ver el crimen organizado, pues es más complicado aún. ¿no? Hay que tener eh, mucho cuidado con el manejo de la información. Pues llegó un momento en el que eh, de pronto empezó a subir la incidencia en el, en el número de enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos armados o personas heridas por armas de fuego. Eh, y obviamente, pues empezamos a cubrir también, también eso, ¿no? Al llegar al lugar eh, había un vehículo chocado, pero nos hicieron señas de que más adelante había un operativo militar. Aguántame, que está la 6-8 en proceso. Aguántame tantito, aguántame. Vimos que habían camionetas de la Secretaría de Marina eh, atravesadas a, a media avenida. Empezamos a tomar fotografías. Cuando de pronto este, personas que viajaban armadas en una camioneta Llegan por la avenida eh, de Isabela Católica y empiezan a disparar hacia donde se encontraban las camionetas de la Secretaría de Marina, donde estaban los los marinos. Cuando los marinos respondieron, pues tuve que quedarme ahí porque si me levantaba, pues el riesgo era de que una bala perdida me, me impactara, ¿no? Reportero. Prensa, prensa. Reportero. Prensa, prensa. Reportero. ¡A por fuego! A ver, que Que se identifique. Imagen del golfo. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, agáchate, agáchate, agáchate! ¡Pásele, pásele! El 2 de mayo del 2012 desapareció junto con dos compañeros reporteros más y una, una compañera de otro medio, desaparecieron de la ciudad. Eh, al otro día, 3 de mayo, día de la libertad de expresión, aparecieron eh, eh, asesinados en un canal de aguas negras de, de una colonia de aquí de la ciudad de Veracruz. Como periodista, el hecho de que hayan matado a los amigos y compañeros, pues es, es temor, no es pánico, porque no sabemos qué es lo que viene este, más adelante. Yo pienso seguir trabajando en esto, me gusta, es mi profesión, es un trabajo pagado. No puedo decir que bien pagado, es todo lo que puedo decir. ¿no?